YouTube. Muy bien, pues ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a esta meditación sobre sanación con registros akashicos. Eh, este es unas pequeñas muestras de todo lo que nosotros podemos hacer con un registro akashico, todo lo que la profundidad, eh, que llega a un registro akashicor recuerda que el registro es toda esta memoria eh, que guarda Dios sobre tu propia existencia sobre tu propia creación desde que nació tu alma hasta este instante se guarda toda esa memoria que es ese divino éter por el cual eh, nosotros tenemos ese aliento esa emoción de, de vida y bueno pues es así como eh, el registro eh, tiene todas esas vivencias que, que nosotros vamos cursando vida con vida y que muchas de ellas, eh, como les digo, es nada más ponerle pausa a esa vida porque ellos siempre nos ven desde la eternidad, desde su visión de nuestros maestros, ángeles, guías, guardianes que tenemos nosotros. Eh, tenemos esa visión eh, eterna para ellos y que saben perfectamente que, bueno, pues nuestro cuerpo, nuestro vehículo es quien desaparece de esta existencia, sin embargo, pues nuestra... En nuestra vida como tal pues sigue y continúa vida tras vida y es esa energía esa conciencia que va depositándose en cada cuerpo cada vez que nosotros pues cambiamos de traje y bueno pues todas esas vivencias pues van avanzando en cada cuerpo y cada cuerpo pues obviamente va teniendo esa interpretación y vamos haciendo como el conjunto de todo lo, bas de todo lo pasado que ya vivimos y en esta existencia Entonces, se va haciendo toda una mezcla de nosotros mismos, pero obviamente cada vez nuestra conciencia va siendo más limpia y vamos limpiando eh, todas aquellas situaciones que nos están bloqueando para poder avanzar. Y eh, no es necesariamente, y lo que yo quiero que también es, ustedes observen, es que no es que nada más estamos quitando de vidas pasadas, sino estamos quitando de este tiempo presente que lo que yo hice en otra vida el día de hoy me está afectando para poder vivir eh, de una manera más eh, amorosa, más tranquila, más en paz, más contenta. Y bueno, pues eso, eso es lo que nosotros eh, queremos y llegar a ese objetivo. De realmente que podamos nosotros ser conscientes que esta existencia como tal nos va a llevar a eh, sanar y liberar aquellas cosas que el día de hoy siguen latentes y que son como esos pequeños hilos que están obstruyendo, es como una manguera que está obstruida y que no nos permite que la energía de la conciencia fluya. ¿Cuál es esa energía de conciencia del amor infinito y puro que tiene Dios por nosotros? No nos juzga, nos dice eh, porque eh, naciste en tal lugar, porque eh, dices tales cosas, porque fuiste malo con, con tu vecino. No juzga eso, sino simplemente Él desea que nosotros despertemos al amor y que a través de esta herramienta tan amorosa que se nos ha otorgado nos ayuda a que nosotros seamos cada vez más conscientes que pues simplemente lo único que existe en este universo es amor y que tenemos que liberar todos aquellos bloqueos eh, que tenemos de que venimos arrastrando y que el día de hoy pues se manifiestan. Y entonces hay que liberar esos bloqueos. El hoy le estoy dando un enfoque más a algo que es eh, votos, que también se ven eh, dentro del curso de registros akashicos, ya se ven de una manera eh, más profunda. Eh, estos votos lo que nos muestran es todo aquello que yo eh, en alguna otra vida eh, decidí tomar y no nada más es, por ejemplo, que yo haya sido una monja o un monje y decidí tener votos de castidad, de pobreza, de celibato, de, de silencio. Eh, no nada más es eso, sino que también nosotros hacemos juramentos a personas, a familias, a parejas, a momentos o, o vivencias eh, que nosotros vamos teniendo que precisamente eh, no nos permiten a nosotros el poder estar eh, pues de una mejor manera entonces eh, recuerden que por ejemplo eh, tenemos que tener mucho cuidado porque recuerden que las palabras crean y uno de los juramentos o votos que podemos hacer es el de te amaré para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Eh, Mi alma es la que va a continuar siempre contigo. Eh, todo ese tipo de, de votos, de palabras que nosotros estamos emitiendo, no creas que nada más son como que... Palabras que se las lleva el viento. Recuerda que la palabra crea y esa energía es la que se va manifestando y por eso existen esos lazos con esas personas que el día de hoy dices no sé por qué siento tanta eh, atracción o quisiera romper. Eh, esta relación, sé que no me está funcionando, sé que yo también no le funciona a él, sin embargo yo siento ese jaloneo energético. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hacer uno en específico, vamos a, a romper un voto que eh, no nos está permitiendo a nosotros eh, vivir de una manera gozosa, de una manera feliz. Eh, y este es el voto de carencia. Nuestros maestros y nuestros guías eh, para este trabajo me indicaron que tendríamos que empezar con este voto de carencia. Y no nada más hablo sobre la carencia en cuestión económica, sino eh, pues somos muy desprovistos eh, y carentes emocionalmente, eh, el amor en nuestras familias tal vez no es eh, pues lo más fuerte que podríamos tener eh, adolecemos de, de una educación emocional eh, que nos pudiera llevar a ser cada vez más conscientes que pues existió maltrato tal vez, eh, que no fue todo lo que nosotros teníamos, esos pequeños traumas que no han salido. Y entonces, pues crecemos con una idea eh, totalmente distinta de, de lo que significa el amor. Entonces, eh, pues el día de hoy vamos, vamos a trabajar con... Con esta sensación, con esa emoción de, de carencia y que, bueno, pues tú llévalo a todas las, las áreas de tu vida trata de visualizar, ver, sentir eh, en donde eh, deseas a lo mejor darle un enfoque o trata de dar ese enfoque de manera general, la querencia en todos los sentidos en donde tú realmente consideres que es importante, eh, pídele a tus maestros, ángeles, guías y guardianes que te ayuden y te proporcionen toda la sanación posible a través eh, de esta conexión que vamos a tener el día de hoy. Te voy a pedir que por favor eh, enciendas tu incienso, tu veladora, que ya los mantengas ahí. Si ya se terminó, vuelve a prender otro, eh, trata de tenerlo. Y les había comentado eh, que tuvieran a la mano una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco la vamos a tener ahí a la mano que tú la puedas jalar. Vamos a tratar... Eh, en la, en la medida de lo posible que mantengas los ojos cerrados y nada más trata de dejarla en un lugar en donde tú puedas nada más estirar la mano y tomarla sin abrir los ojos eh, vamos a hacer una ruptura de, de este voto de carencia que es bastante latente en todos y eh, como la meditación anterior también vamos a hacer Siete días de esta meditación para podernos eh, limpiar, para poder eh, hacer este trabajo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, creo que ya ingresaron la mayoría. Muy bien. Ok. Vamos a grabar la, la meditación para que nada más tengan ustedes. Eh, para que ustedes tengan. Eh, el audio nada más. Déjenme ponerlo también. Y ustedes se que buscar un lugar cómodo. Recuerden siempre. Eh, Estar con la espalda recta para que toda la energía corra por toda nuestra columna vertebral. La columna vertebral es en donde eh, llega toda, toda, toda, toda la energía de, de la luz, de la divinidad, así que eh, trata de mantener la espalda recta. Muy bien, ya tengo por aquí la música. Ahora no se las voy a poner de YouTube para que no esté tan alta. Por acá la preparé en otra. Cuando estén listas, cuando estén listos, por favor, mándenme un mensaje que ya todos están listos. No quisiera iniciar y que alguien esté todavía eh, acomodándose. Okay, excelente. Ok, dudas y comentarios los vemos al final. meditación va a tardar como unos 20 minutos, yo creo, más o menos, aproximado. 15 20 minutos. Depende qué tan largo esté su proceso de ustedes de sanación. Ok, si no tienes tiempo, te recomiendo que mejor la hagas después. Eh, es importante que estés con calma, que no estés pensando en que ya termine. Necesitas hacerlo con más conciencia, entonces eh, te recomiendo que estés mejor en otro momento. Tal vez nada más escúchala, pero no la hagas. Eh, y retómala a partir del día de mañana. Y entonces... Eh, Recuerden que hoy es el día cero para todos, entonces empezamos el, a partir del día de mañana la meditación 1. Entonces eh, trata de a lo mejor nada más de escucharla, no la hagas y mañana sí ya la haces bien y date tu tiempo para poderlo hacer. Eh, bueno, pues ahora sí iniciamos nuestra meditación. Ya la mayoría me dijo que están listos. Y entonces recordemos espalda, espalda recta. Palmas hacia arriba sobre eh, nuestros muslos, mantén los ojos cerrados y vas a iniciar con una respiración profunda, llenando abdomen y pulmones. Inhala, llenando abdomen y pulmones y trata de retener un poco el aire. Mantén el aire en tu cuerpo y siente cómo se expande, se estira tu cuerpo con el aire. Y exhala. Llena tu corazón de amor, intenciona tu ser llenándolo de amor. Ve observando desde la punta de tus pies, que se encuentren relajados, tus piernas, muslos, relájalos. Relaja los glúteos, relaja la cadera, siente que todos tus músculos, conforme vas observando, se van relajando y se van llenando de amor inhala nuevamente de manera pausada y relajada Relaja el abdomen, los hombros, la espalda, el cuello, las manos, tus dedos, relájalos. Relaja los músculos de la cara, relaja todo tu cuerpo y sigue llenándolo de amor. Imagina, siente y visualiza cómo se siente el amor que irradia tu cuerpo y todo el amor que puedes sentir por tu cuerpo. Vamos a invitar a nuestros ángeles guías guardianes, que formen un círculo de sanación a partir de este momento alrededor de tu habitación formando pilares de luz imagina, visualiza, siente cómo esta luz envuelve tu espacio es una luz muy cristalina vamos a pedirle a nuestros maestros, arcángeles y guías llamen también al tribunal de la junta kármica Desde nuestro corazón se hagan presentes para esta sanación, para esta meditación. Y relaja tu cuerpo. Inhala y exhala. Mantén tu respiración lenta y pausada. deja ir todo el miedo, deja las preocupaciones atrás, eso ya pasó, estás aquí y ahora haciendo contacto con tus ángeles, maestros, guías, guardianes y el tribunal de la junta kármica que se acerca a ti, de una manera amorosa, nos guían en este trabajo vas a sentir una luz dorada intensa en el entrecejo Un tono de luz dorado, brillante, centellante. Esta luz se expande y hace crecer en todo tu ser paz, armonía, tranquilidad. a través de esta conexión que tu cuerpo tiene con estados más elevados de conciencia vamos a viajar juntos de la mano de nuestros ángeles y guardianes maestros y guías a un templo dorado, un lugar en donde se encuentra esta junta kármica. Esta dimensión únicamente es de puro amor y compasión. Una energía compasiva nos envuelve a entrar al entrar a este templo. Todo ese palacio emana paz y tranquilidad. La junta kármica se encuentra ahí. Maestros, guías, se encuentran reunidos para saludarte. Les da gusto este contacto. Y te llevan a la habitación de transmutación. Un lugar en tonos violeta, comandado por la amada maestra Guan Yin y el amado maestro San Germain Estos maestros del rayo violeta se encuentran encendiendo una llama en el centro de la habitación Justo en el centro de la habitación se enciende un fuego violeta, listo y preparado para ti. Tus ángeles maestros y guías rodean la habitación. para este hermoso ritual para este bello lugar todos tus maestros, ángeles, guías, guardianes están ahí para asistirte están ahí para apoyarte están ahí para darte este amoroso servicio. Da un paso acercándote al fuego violeta. Y vas a repetir en voz alta. Pido que sea anulado, borrado. Todos los votos limitantes, contraídos en vidas pasadas, simultáneas, planos o dimensiones que mi ser exista a partir de ahora mismo anulo el juramento que me mantiene viviendo esta experiencia de carencia pido perdón me sea dispensado todo aquello que creé en el pasado si pertenecí a cualquier hermandad iniciática, culto religioso cualquier tipo de asociación ilícita limitante que mi ser haya permitido cualquier dimensión o vidas pasadas simultáneas lo anulo anulo todos los votos de carencia y repeticiones que tenga en esta o en otras vidas Pido perdón, pido disculpas por todo aquello creado. Repite después de mí. Anulo todos los votos de pobreza. Me libero de ellos para siempre. A cambio, atraigo la prosperidad, la abundancia. para poder realizar mi propósito de vida. Anulo todos los votos de pobreza. Me libero de ellos para siempre.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 va a ser por la boca soplando y esto llega al fuego violeta entregando todos los votos, acuerdos, contratos que tengas con respecto a esto Vamos a dejar que esta llama purificadora transmutadora se lleve y nulifique todo el significado de esos votos. Vamos a permitir que dentro de nuestro sistema celular de memorias del ADN sea reconfigurado, liberando todas estas memorias. a repetir, me libero de todas las energías de baja frecuencia que dentro de mí me unen a estos votos. Todas las energías de baja frecuencia que creé, que me acompañan el día de hoy, las libero. Todos los seres, entidades, energías que siguen activando las memorias de estos votos, los entregamos a la llama violeta. Imagino visualizo cómo estoy entregando todos estos contratos. Con todas estas energías de baja frecuencia que me mantenían en este ciclo infinito de carencia. Lo disuelvo, lo transmuto. Nuevamente vuelve a tomar una respiración profunda, llenando abdomen y pulmones. Inhala. Retén por tres segundos el aire. Y lentamente ve exhalando. y repite después de mí desde este momento acepto la bendición de mi ser y mi encarnación divina reclamo mi herencia como hija, como hijo de la divinidad Sin abrir los ojos, toma esa hoja y rómpela en cuatro pedazos, cortando, arrancando de raíz, sintiendo cómo esa energía de conciencia realmente está rompiendo todos estos votos siente cómo tu alma se libera y se quita ese peso que estaba cargando que ya no le correspondía más para este momento para este tiempo y recibe la actualización de su ser recibe la nueva energía abundante poderosa de todos los maestros guías y guardianes que estaban esperando esta liberación que deseaban que soltara ese lastre que ya no era necesario cargar Te abres a merecer más amor, te abres a merecer más abundancia, prosperidad, a merecer mayor salud, a merecer relaciones amorosas, gira esa hoja, toma una respiración profunda, inhala y exhala. Los maestros, guías y guardianes desean mostrarte una sala más de este templo sagrado. Te llevan a la sala de creación. En este lugar, en tonos blancos, color diamante brilla un espacio luminoso alrededor del cuarto puedes notar cristales colgando los pilares son de cristal Y vas a visualizar frente a ti cómo se acerca una pequeña esfera transparente. Tus maestros, guías y guardianes te la entregan, pero se mantiene flotando frente a ti. Esta esfera cristalina a contener toda la abundancia. Dentro de ella vas a colocar todo el significado de abundancia para ti. La alegría, el gozo, la diversión. Las infinitas posibilidades en que podría llegarte el dinero, las infinitas posibilidades de que se solucionan las situaciones, colócalas ahí. la de amor incondicional. Siente como tus maestros, ángeles, guardianes, Dan el permiso de que esta burbuja, esta esfera se expanda y que conecte con la infinita abundancia del universo. Jala toda la conciencia del universo, la abundancia del universo. La alegría del universo, colócala en tu esfera. Ahora esta esfera va a comenzar a sacar unos pequeños hilos dorados. Hilos dorados y plateados comienzan a salir de esta esfera. Y se van a conectar con todas las personas vibrando en la misma frecuencia de amor que yo. Con todas las personas que desean trabajar conmigo, hacer algún negocio. Entablar una relación de amistad, de amor conmigo. Todos estos hilos conectan en todo el planeta sin límite alguno. Miles y miles de hilos pueden crearse para jalar la misma frecuencia que tú. Estás en el cuarto, en la habitación de creación. Date el permiso que tu ser se expanda y conecte con toda esa creación. Coloca todas las circunstancias necesarias para poder lograr todo aquello que te estás proponiendo. Y que eso conecta con todos los demás en el planeta. Que contribuye a todos los demás en el planeta. Dejas una huella de espacio, de amor, de compasión. para todos los demás dejas una huella positiva para todos los demás inhala llenando abdomen y pulmones y tu exhalación va a ser por nariz únicamente. Inhala y exhala. Suelta el aire y siente cómo tu cuerpo se expande. Siente como tus células se expanden, átomos, moléculas, se reintegran a la conciencia, se alinean a la conciencia divina. Inhala. y exhala los maestros, ángeles y guardianes piden que unas tus palmas une tus dos manos a manera de oración, llévalas al centro de tu pecho y agradece el contacto con el Shambhala. Agradece que todos tus maestros, guías y guardianes estuvieron presentes para otorgarte esta amorosa sanación. gracias a todos nuestros maestros guardianes ángeles guías sabios la junta kármica que estuvo presente y este espacio sagrado poco a poco se va cerrando este espacio va cerrando se va difuminando poco a poco como una memoria en mi mente se va disolviendo y lo vamos dejando atrás cada vez es menos claro y nítido este lugar y me voy concentrando en la conciencia de mi cuerpo me voy concentrando en todo alrededor de mi cuerpo todos los ruidos que hay a mi alrededor. Descanso mis manos y lentamente, muy lentamente a mi ritmo voy a abrir los ojos. Cuando estés lista, cuando estés listo, por favor, escríbeme por el chat. Que okay, voy a activar eh, micrófonos, déjenme ver. A ver si sí lo hice. No. Bueno, ya ya les, les di el permiso. Eh. para que puedan ustedes hablar, si alguien desea hacer algún comentario, alguna duda, algo de lo que desean eh, participar. Eh, a ver, vamos a activar nuestros micrófonos, déjame ver, Crisanta, yo no puedo ayudarte, pero creo que lo tienes que hacer tú, solicitar reactivar el audio... Debe solicitar que todos reactiven audio. Ya está, ahí está, Crisanta. Muchas gracias, Maggie. Fue una experiencia maravillosa. Y bueno, te escribí en el chat. ¿Qué se hace con la hoja que rompimos en cuatro? Ok. Eh, Vas a, por favor, a. Quemarla, si tienes ahorita tu vela, trata de quemarla y las cenizas las tiras eh, a la basura, al, a la taza del baño, donde quieras. Si ah, tienen ahorita su vela, ahí este nada más que igual y consíganse un platito para que se queme y eso es todo. Ah, correcto, correcto. Este también preguntarte, esta me <ríe> la vamos a hacer por cuánto tiempo. La meditación la vamos a hacer, todas las meditaciones que, que hagamos van a ser siempre por siete días, las vamos a repetir. Eh, vamos a iniciar y voy a llevar eh, como siempre el conteo, o sea, a partir de mañana sería el día uno para todos. Esta meditación digamos que es cero, igual, eh, hicimos el ritual todos eh, de manera conjunta, pero bueno, en realidad nuestro trabajo pues empieza el día de mañana, ¿de acuerdo? Ok, bueno, muchísimas gracias Maggie, de Un verdad. Con gusto, Crisante. Muchas bendiciones, que Dios te siga abriendo ese entendimiento para que nos sigas guiando, esos maestros, esos ángeles, que sigan contigo y con nosotros. Gracias. Muchas gracias, gracias. Y les recuerdo también que bueno, pues si deseas inscribirte al curso de Registros chicos, inicia nueve. 9 de septiembre y vamos a tener clases de esto y más, de esto y más. Vamos a ver por acá. ¿Alguien más desea eh, participar? Mm. Verónica, Andrea, eh, Francisco, adelante, por favor, nada más que tú tienes que eh, quitar, ya estás, ok, ya te, ya te escuchamos, Vero. Hola, muy buenas tardes, yo quiero agradecerte por el apoyo que nos estás brindando para poder este, crecer como personas y por esta guía que nos estás dando, que creo que para mí ha sido bastante importante, ya que de repente porque estoy en aislamiento, no tengo amistades, no tengo amigas, no, de repente no tienes con quién hablar en ese aspecto espiritual, ¿no? Entonces, eh, yo me siento bastante tranquila y agradezco a Dios por eh, estos momentos de meditación. A veces me cuesta trabajo porque el espacio donde yo estoy es muy pequeño y no hay divisiones. Entonces, de repente sí es medio complicado poder meditar, sin embargo, yo eh, este, a través de... <coughs> de los ángeles, pues he pedido no que, que los ángeles de la meditación me ayuden a poder canalizarme y entrar en mis en mis interiores para poder eh, reactivar a la mejor esa alma perdida que en un momento no sé dónde se quedó no eh, en mi trayectoria de vida. Y te agradezco, Maggie, por todo el apoyo que nos das ahorita con los grupos y ahorita con la meditación y la orientación que nos has dado. Muchas gracias. Es con gusto, pero y creo que tienes el doble eh, de trabajo para que puedas tú eh, concentrarte. Entonces, eh, pues ahí es un doble reto para ti, el que puedas estar en esa conexión. Y pues felicidades por, por unirte a, a este reto. Muy bien, por acá alguien más que desee participar. Ajá, a ver, es o, Opo A15, por ahí tienes desactivado el audio y se escucha. A ver. Ay, perdón. <ríe> Maggie. Sí. <ríe> Yo ahorita ahora sí que estoy quemando los papelitos. El papelito y las llamitas estuvieron un poquito altas. Uh -huh. Simplemente déjalo. Y te agradezco a ver que, que nos que invites fluya. también a, este, a estas meditaciones. Gracias a ti por participar. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Ok. Bueno, pues... Eh, Creo que cerramos ahora sí ya, eh, no sé si alguien más eh, tiene, tendría algún comentario más, pero si no, eh, pues ya, eh, cerramos ahora sí. Déjenme ver. Okay. Gracias, gracias chicos, aquí los que me están escribiendo ya los estoy leyendo, gracias. Bueno, pues ya saben que es con gusto. Voy a tratar de que, pues lo hagamos mensual, vamos a tratar de que sea así, mensual. Y cada, por ahí del 10 o 11 de, de, eh, el siguiente mes, dependiendo cómo esté mi agenda, ya les diré si es 10, 11 o 12. Eh, pero con gusto vamos a seguir haciendo estas meditaciones si ustedes me lo permiten. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando con esto. Gracias a todos los que estuvieron conectados, nos seguimos viendo eh, y pues seguimos, seguimos en contacto. Chicos, chicas, eh, recuerden el programa, por favor. Eh, gracias eh, a todos los que estuvieron. María Dolores dice que no puedo activar su micrófono, pero gracias. Qué bueno María, este, aquí ya también ya te estoy leyendo. Que pasen una hermosa noche, eh, descansen hidrátense, tomen mucha agua, eh, estos movimientos tal vez parece algo muy sencillo dentro de la meditación pero, pero sí se mueven cosas, se mueven mucho y me gustaría mucho que lo fueran compartiendo eh, y por favor eh, no dejen de tomar agua, este, bastante agua, eh, si pueden un Gatorade, si se sienten muy cansados unos electrolitos, eso es importante para ustedes la hidratación el cuerpo pierde muchas sales con estos trabajos, entonces es importante que ustedes se mantengan hidratadas, hidratados, ¿de acuerdo? Gracias a todos, que pasen una excelente noche y nos estamos viendo. Bye, bye.